Vamos a compartir aquí la pantalla para acabar con esta parte, ¿ya? ¿eh? Miren, entonces acá tenemos, miren, y ustedes saben que un radical, por ejemplo, si yo tengo raíz de n a 2 a la n, ¿no? Esto, para sacar el índice y el radical lo podría elevar como 2 a la n sobre n, y esto me daría 2, ¿no? ¿Correcto? Entonces, mira, esto dividido entre esto me da 5, ¿sí o no? Esto se va con esto, ¿sí o no? Y también el n se va con el este de acá. Entonces me queda 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4, ¿no? Y 5 por 4 acá es 20, ¿no? Mira. Queda así, ¿no? ¿Cierto, chicos? ¿Sí? Quedan 20 y queda 20, ¿sí o no? ¿Correcto? Pero inclusive para asegurar el, el trabajo, ¿no? Para asegurar que esto esté bien, también lo podemos agrupar así, miren. ¿Cuál sería la otra forma? Para estar seguros que el ejercicio está bien. Vamos a ponerlo esto así, miren. Aquí. ¿No se pueden eliminar 2 al cuadrado n y el 2 otro 2 al cuadrado n? De claro, miren, miren lo que voy a hacer acá. Acá lo voy a poner como 20 a la n y 20 a la 1, miren. Mira, la otra forma. ¿Pero qué pasa? Este 20 se va, miren, con este de acá, ¿sí o no? Y me queda 20 por 20, ¿no? Que es 400, ¿correcto? Me queda 20 por 20, que es 400, miren. O sea, este dato es exacto, mira, te da 400 arriba. Mira, ¿cómo se le ejerció tan exacto, ¿no? Comprobándolo de dos formas. Y abajo sería este a la n se va con este a la n, mira, con la raíz. Porque la afecta toda la raíz. 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, ¿sí o no? ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 16, ¿no? 16. Más 4, ¿cuánto es? 20. 20 por 4 es. 20. 4? <risa> por cuatro cuánto es 20 por 4? 80 80 se va se va a los ceros 40 entre 8 cuánto es 5. 5. 5 5 es la clave respuesta la clave es la b de bueno pero de nuevo se elimina la n de abajo con la n de la raíz Claro, porque recuerda que la raíz se le está afectando a todo, arriba y abajo. Toda esa ah, raíz, si era eso, yo sabía. claro, la raíz es arriba y es abajo. Me gustaba eso. ¿no? Ah, mira, le afecta a todo. Acá es N. Si uno sacaba doble respuesta, la respuesta positiva y la respuesta negativa, lo sacaba. Claro, mira, arriba, la así, do, do, a dos medio formas. De dos a la N, mira, se va este con este y se va a la raíz, mira, y acá me queda dentro. Y dice más 4, 20, ¿no? Y 20 por 2 sale 80. O sea, con eso elimino la raíz, 40 entre 8 sale 5. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, miren chicos, así va a ser, va a ser el examen, ¿no? Un examen no, eh, un examen, no va a ser sencillo, sí, pero le van a pelear bien. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, este, esto tienen que practicarlo bastante porque esto es justamente la base del álgebra. Expresiones algebraicas también, ¿no? Vimos el otro día que es una expresión algebraica racional. ¿Cuántas clases existen? Racional entera. ¿Qué más? Irracional. ¿Y la otra qué era? Positiva. ¿Era positiva? Positiva. Claro. Así es. Y vimos ejercicios, ¿no? Cómo describirlas resolverlas, ¿no? Muy bien. El día de mañana vamos a hacer clases de geometría. No vayan a faltar que es un curso bien complejo que vamos a hacer, que vamos a hacer en el turno de la noche, también. ¿Ya? Entonces yo voy a mandar el link como eso de las 7 y veinte que estoy llegando para poder, poder verlo. ¿Ya, chicos? Muy bien, que pasen una bonita noche. Espero que les haya gustado la clase y hayan aprendido el día de hoy bastante. ¿Ya, chicos? Muy bien. Nos vemos entonces hasta el día de mañana. Que tengan un bonito, una bonita noche. Descansen. Ay, Ojalá le lleve el diablo. Hasta luego. Hasta luego, Nos vemos. no es cruel, ¿verdad? te he dicho así, pero yo nunca he reído el capo de la escuela. Porque qué hoy yo lo maté? Y mañana lo he dicho, ¿no? ya tengo... a dónde van? lo que voy a hacer, ¿verdad? Hasta luego, María Fernanda. No voy a ver nada. Te decir gracias, profesor. Nos vemos, Ruth. Gracias, profesor. Okay. muchas gracias, señor. Muy Muy bien. Los espero el día de mañana muy bien mucha sí, cuídense bastante nos vemos nos vemos nos vemos muy bien muy bien estamos finalizando la sesión de clase